Es Miley Rodríguez, procuradora fiscal titular de la provincia Duarte, al ser cuestionada este martes en torno a los últimos casos registrados en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Asegura que el Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes para sometimientos posteriores. Recuerden que siempre que se inician investigaciones, cuando se tratan de índoles que lleven eh, situaciones administrativas, como es el caso del especio, pues nosotros le damos seguimiento conjuntamente con una Procuraduría especializada. En ese sentido, pues la Procuraduría Fiscal está. Eh, realizando diligencias investigativas a los fines de poder verificar eh, las situaciones planteadas por la persona que ha presentado la denuncia. Eh, tener pendiente que pues, obviamente nosotros como Ministerio Público nos debemos a mantener resguardadas las investigaciones que llevamos a cabo, puesto de que eso es un mandamiento de la ley. Pero sí, como hemos manifestado, nos encontramos pues eh, dándole seguimiento y haciendo diligencias investigativas pertinentes como se nos han hecho. ¿Y el programa de del abogado aquí en con respecto al homicidio ocurrido en contra que lamentablemente eh, falleció el joven abogado, quien además apreciamos bastante, así como el caso del comerciante, hemos avanzado bastante las investigaciones, pero aún obviamente estamos en una etapa preliminar de investigación y pues estamos eh, agotando las fases debidas para lograr determinar de manera certera eh, los involucrados en ambos hechos. Los últimos hechos registrados corresponden al abogado Cristian González, quien falleció a causa de disparo en la cabeza, el comerciante Junior Sánchez, quien falleció también de varios disparos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.